El hombre está enfermo. ¡Uy! ¡Estoy ¿Qué haces? recibiendo disparos. Vamos a darles. ¿Qué haces aquí? Valió verga, no estás sí. viendo, pero. Atención, el se Tengo a uno aquí. Tengo aún más. Recarga. Vamos. Todavía te necesito. Acabamos con todo el pelotón. Sí, eres Atención. genial. Lanzando dos de Un segundo, curándome. Atentos, llega un par de superfección. Espera, necesito curarme. Es solo un rasguño. <tose> Me han derribado. Martita. Me han derribado. Mirage está aquí para salvarte. Todo bien. Solo un rasguño. Relájate, lo tengo todo controlado. Oh, qué Curándome. <tose> voy a curarme. Arrojando anilla de salto. Puede que haya algo bueno por aquí. Vamos, di hola. Uh, estuvo cerca. Ah. Disparando. Gracias. Contacto. Allí hay un enemigo. Me pregunto qué habrá encontrado. ¡Títase! ¡Me han dado! ¡Recargando! <risa> ¡Cubriendo a mis colegas! ¡Recargando Una hora después. Una hora después. Los dos... <risa> enemigo derribado. ¡Recargando! Estoy en el siguiente anillo. Puedo leer la vista. <risa> Una hora después La tienda ha abierto Al fin te atrapé, esponja Todo el botón es ti, como a mí me gusta Recargando Enemigo de... ¡Exparan, colega! Ah, ah, ¡Cubriendo a mi colega! Solo salir con un señuelo yeah. están dando? Señuelos para evasión desplegados Atención, toma la puto! Sí, Vamos a tomar el pelo a estos pasmados Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 Arrasando, ya soy platino Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad